Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 31 al 37 En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo «Efetá», que quiere decir «Ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Haz oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. La novedad del Evangelio continúa en territorio extranjero, esta vez en la Decápolis. El sordo -mudo simboliza la actitud cerrada del mundo pagano frente al proyecto de Dios, sordo para escucharlo y tartamudo para proclamarlo. La sanación del sordomudo ratifica la actitud de los paganos, que poco a poco abren los oídos a la palabra de Dios. La curación del sordomudo provoca reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con, unas, con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con los dedos y poniéndole un poco de saliva, y con una palabra que pronunció mirando al cielo, "Efeta", que significa ábrete. El profeta Isaías había anunciado que el Mesías iba a hacer oír a los sordos, y hablar a los mudos. Jesús ahora en territorio pagano está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además Jesús trata al sordo-mudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con él es un encuentro personal. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó. Este pasaje nos muestra de manera indirecta de dos elementos fundamentales de la construcción del reino, oír y hablar. Es necesario oír la palabra de Dios para luego hablar de ella. ¿Cómo conocerán a Dios si nadie les habla de Él? ¿Y cómo les hablará alguien que nunca ha escuchado la buena noticia del Evangelio? Por ello Jesús no duda en hacer las dos cosas, abre los oídos del sordo y la destraba la lengua para el que pueda hablar ahora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 El mismo se ha convertido en un testigo del amor de Dios Y por ello, como dirá el apóstol San Juan en su primera carta Puede dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído El ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado Y dice, el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos Te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para el avance y gloria de Dios Padre. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora, ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración, ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento, si también nosotros somos sordos y mudos, cuando tendríamos que hablar a Dios o al prójimo, pidamos a Cristo Jesús que haga con nosotros el milagro del sordo mudo. Que el Señor los bendiga.